Los masajetas fueron una confederación de pueblos nómadas de Irán que vivieron en las estepas de Asia Central entre el mar de Aral y el mar Caspio durante la antigüedad. Según los datos de Heródoto, tenían gran aprecio las mujeres, a diferencia de los países de Irán y Mediterráneos, como lo demuestra que tenían reina. Así nació la leyenda de miris reina de los masajetas en Bacahara, que logró vencer a Ciro. De Herman Es. Hoy leeremos el cuento entre los masajetas. Espero que te guste. Ya damos comienzo. Entre los masajetas Pese a que mi patria si es que yo tengo patria. Aventaja sin género de duda al resto de los países del globo terráqueo en encantos y espléndidas realidades. De todo, hace algún tiempo volví a sentir deseos de viajar e hice un viaje al lejano país de los masajetas, que no había visitado desde la época del descubrimiento de la pólvora. Experimentaba curiosidad por ver hasta qué punto este pueblo tan famoso y valiente, cuyos guerreros antaño derrotaron al gran Ciro, había podido evolucionar y adaptarse a los usos de los tiempos que corren. Y efectivamente, en modo alguno quedé defraudado en mis expectativas sobre los intrépidos masajetas al igual que otros países que tienen la ambición de contarse entre los más avanzados últimamente el país de los masaguetas, suele destacar a un reportero para todo visitante extranjero que se acerca a sus fronteras, sin perjuicio naturalmente de aquellos casos en que se trata de personas significadas, respetables y distinguidas a las cuales se les tributa, como es obvio, más altos honores siempre según su categoría. Si se trata de boxeadores o futbolistas, son recibidos por el ministro de Sanidad. Si de nadadores, por el ministro de Cultura. Y si poseen el título de campeones mundiales, son recibidos por el propio presidente de la nación o por su representante. A mí no me dedicaron tales atenciones. Yo era literato. Y en la frontera me salió al encuentro un simple periodista, un joven y agradable de bella estampa que me rogó le hiciera antes de entrar en el país una breve exposición de mi ideología, y en particular de mis opiniones sobre los masaguetas. Resulta, pues, que también aquí se habría introducido ya ese uso tan simpático. «¿Señor?», le dije, «permítame». Ya que no domino su espléndido idioma, que me cifra a lo imprescindible mi odología es del país que voy a visitar, eso cae de su peso. Por lo que a mis conocimientos sobre su célebre país y pueblo proviene de las mejores y más verídicas fuentes, a saber, del libro Crío, del gran Heródoto. Lleno de profunda admiración por la valentía de su poderoso ejército y por la gloriosa memoria de la heroína, la reina Tom Liss. Tuve, en tiempos pasados, el honor de visitar su país y recientemente he querido repetir esta visita. Muy reconocido, continuó un poco más sombrío el masajeta. Su nombre no nos es conocido. Nuestro ministerio de propaganda sigue atentamente todas las declaraciones que se producen en el extranjero acerca de nosotros. Y así no ignoramos que usted es autor de un escrito de 30 líneas, sobre usos y costumbres de los masajetas que apareció en un periódico. Será para mí un honor acompañarle en este viaje por nuestro país y hacer que usted advierta hasta qué punto han cambiado nuestras costumbres a partir de aquellas fechas. Su tono de voz un tanto como indicaba que mis anteriores declaraciones sobre los masaguetas a los cuales yo realmente quería y admiraba mucho no encontraron ni mucho menos un eco favorable en el país. Por un momento pensé en volverme acordándome de la reina Tomdis, que sumergió la cabeza del gran ciro en un odre lleno de sangre y de otras hazañas de este pueblo temperamental pero al fin yo tenía mi pasaporte y mi visado y los tiempos de Tom Brice ya habían pasado. «Discúlpeme», dijo mi guía algo más amable, «si tengo que insistir en poner en claro su ideología. No es que exista la menor acusación contra usted pese a que ya visitó anteriormente nuestro país, no. Se trata solo de una formalidad». Y en razón de que se ha referido a Heródoto un tanto unilateralmente, como usted sabe, en tiempos de aquel escritor Jónico, muy capacitado por cierto aún no existía un servicio de propaganda y cultura. Por eso sus imprecisiones, algo frívolas sobre nuestro país, están desfasadas. Lo que no podemos tolerar es que un autor de nuestros días se apoye en Heródoto. Y exclusivamente en el dígame pues señor colega en pocas palabras qué piensa sobre los masaguetas y qué actitud adopta frente a ellos yo estoy perfectamente enterado por supuesto de que los masaguetas no solamente son el pueblo más antiguo más humano más culto y al mismo tiempo más valeroso de la tierra de que sus invictos ejércitos son los más grandes su flota la más poderosa, su carácter el más inflexible a la par que el más amable, sus mujeres las más hermosas, sus escuelas e instituciones públicas las más ejemplares del mundo, sino que además poseen en grado eminente aquella virtud tan apreciada del en mundo entero de que tanto se echa en falta a otros grandes pueblos, a saber, el mostrarse bondadosos y comprensivos con el extranjero, en razón de su misma superioridad y no esperar del pobre forastero nacido en un país inferior que se encuentra a la altura de la perfección masagética también sobre ese punto procuraré informar con toda veracidad en mi patria muy bien exclamó mi acompañante con bondad en la enumeración de vuestras virtudes usted ha dado efectivamente en el clavo o mejor dicho en los clavos veo que está informado sobre nosotros mejor de lo que aparentaba en un principio y desde el fondo de nuestro fiel corazón le damos la bienvenida a nuestro hermoso país algunos detalles de sus conocimientos requieren todavía un complemento en particular me ha sorprendido que no hiciera mención de nuestras valiosas aportaciones en dos importantes campos, en el deporte y en el cristianismo. Fue un masagueta, señor mío, el que en la competición internacional de salto hacia atrás con los ojos vendados batió el récord mundial con 11 metros con 98. Efectivamente, mentí, cortésmente, ¿cómo se me ha podido olvidar pasar por alto...? —¿Pero usted se ha referido también al cristianismo como otro campo en el que su pueblo ha batido récords? —¿Puede proporcionarme informes sobre ese punto? —Por supuesto —contestó el joven. —Quería decir únicamente que sería bien acogido en su informe sobre este tema. Agregase amablemente algún que otro superlativo. Por ejemplo, tenemos un anciano sacerdote en una pequeña ciudad a orillas del río Araxe, que ha celebrado no menos de sesenta mil misas, y en otra ciudad hay una famosa iglesia moderna en la que todo es de cemento, y de cemento indígena, paredes, torres, suelos, columnas, altares, tejados, pila, bautismal, púlpito, etc., hasta la última lámpara, hasta el cepillo de las ofrendas. Ah, ya, pensé para mí. ¿Entonces tenéis también un párroco de cemento que predica desde el púlpito de cemento, pero me callé. Mire usted, prosiguió mi guía, debo voy a ser sincero, nos interesa propagar todo lo posible nuestra fama como cristianos, pese a que nuestro país abrazó desde hace siglos la religión cristiana y no queda ya huella alguna de los antiguos dioses y cultos masacretas. Hay un pequeño partido muy fanático que quiere introducir como primer paso los antiguos dioses de la época del rey de los persas, Ciro, y de la reina Tom Rees. Ya sabe, una chifladura de algunos tipos extravagantes, pero la prensa de los países vecinos se ha hecho eco del ridículo asunto y lo relaciona con la reorganización de nuestro ejército. Se sospecha de nosotros en el sentido de que pretendemos suprimir el cristianismo para en la próxima guerra desembarazarnos más fácilmente de los últimos reparos contra el empleo de todos los medios de destrucción. Esta es la razón por la que veríamos consagrado que se subraye el espíritu cristiano de nuestro país. Por supuesto que no pretendemos influir en lo más mínimo sobre sus informes objetivos, pero le puedo decir en confianza que su buena disposición para escribir algo sobre nuestro cristianismo podría tener como consecuencia una invitación personal por parte de nuestro canciller del imperio. Esto en confianza. «Tengo que pensarlo», repuse. El cristianismo no es mi especialidad y ahora me gustaría volver a ver el magnífico monumento que sus antepasados erigieron al heroico Spar Gapises. Spar Gapises. —murmuró mi colega. —¿Quién es ese personaje? —El hijo de Tom Ries, que no pudo soportar la ignominia de haber sido engañado por Ciro y... Al ser hecho prisionero, se quitó la vida. —¡Ah, ya! —exclamó mi acompañante—, veo que usted aterriza siempre en Herodoto. Si aquel monumento era muy hermoso, desapareció en forma extraña. Mire, nosotros tenemos, como usted sabe, un gran interés por la ciencia, especialmente por los trabajos de investigación sobre la antigüedad. En relación al número de kilómetros cuadrados excavados con fines de estudio, nuestro país ocupa en la estadística mundial el tercero o cuarto puesto. Estas importantes excavaciones, que se orientan principalmente a la búsqueda de yacimientos prehistóricos, llegaron hasta las inmediaciones de aquel monumento de la época de Tom Lees. y como el terreno prometía grandes hallazgos, sobre todo en huesos de mamut masagéticos se intentó excavar a una cierta profundidad del monumento y este se desplomó. Sus restos pueden verse en el museo masagético. Me condujo al coche que nos esperaba y en animada conversación viajamos hacia el interior del país. Fin.